Damos la bienvenida a la ex aguilucha, hoy viste de águila por última vez en su vida, Raquel Ortega. Aplauso para Raquel Ortega. Yo no puedo ¿Eh? Hola, Roberto. Ex ¿qué tal? aguilucha. No es pues, Nada, no diga eso, soy más aguilucha que todas las águilas Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo, un abrazo bien grande a todos ustedes que nos hacen el favor de vernos Y recibir todo este toque de información importante para usted tener ese poder que da la información a tiempo, veraz y objetiva Bueno, eh, aguilucha de pura cepa, nadie me cambia, eso <risa> eso lo llevo en la sangre, así que no relajes con eso cam ¿Qué tenemos Raquel? Hoy miércoles ya, ombligo de semana hay muchas preámbulo de lo que es el, el Corpus Christi mañana. Sí, hay muchas informaciones que se están compartiendo, por supuesto que hay que dar seguimiento en el día de hoy, ha habido un reconocimiento especial a Tancredo Vargas, he mandado ahí una, un, un video al señor director, Roberto, ¿te apuntan algo por aquí para que te, tú miras? El, otro, el jueves? otro jueves. Ah, ok. Ahí está. La, ya, pero el, yo estaba cruzado. Alguien me dijo, mañana es día de fiesta. Digo, pero no, no. El jueves 3 de junio. Sí. Ah. Bueno, en la universidad acaba... Gracias, Eric. Acaba de finalizar una actividad sumamente importante... Es el homenaje a un gran revolucionario. Bueno, esa es otra información también propia de la universidad. Vamos a aprovechar para darle ahora que tú la cuelgas ahí, señor director. Sí, es que se ha habido una disposición importante de la rectoría para la suspensión de pago de retenciones. Esto le facilita mucho a los estudiantes. El, por el tema del coronavirus no tienen que ir a hacer las filas y hacer esos pagos. Lo podrán hacer de manera virtual, eso sí. Y lo que dice es suspensión, o sea, no le está eliminando el pago, sino suspendiéndolo por esta estos, los pagos de esta disposición de estos semestres. Es un aviso de retención correspondiente a los semestres 2020-10 y 2020-20, de forma que accederán a sus calificaciones y proceder a inscribir sus cursos de verano de manera en línea. Más adelante, entonces, podrán hacer su pago de manera virtual o cuando se le disponga. Es una suspensión de pago de retenciones. Esto porque ha habido un desbordamiento, mira, eh, con más de 200, 300 personas en filas, en los centros, en las sedes, en los recintos, pagando. Entonces ha habido esta disposición que facilita por el tema de la pandemia del el coronavirus para que no vayan a aglomerarse e ir a pagar físicamente a, la, a, a, a los diferentes centros y recintos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así que enhorabuena, una disposición de la rectoría. Eh, le decía entonces que acaba de finalizar un acto en homenaje. Ahora sí el video, quiero por favor, señor director, que nos coloque al señor director de recinto baja San Francisco, Miguel Medina, quien ha hablado y eh, en sus palabras reconocía lo, las capacidades, el esfuerzo, la gallardía de Tancredo Vargas, que hoy precisamente cumple un franco macorizano tuyo, eh, Roberto, hijo de esta patria chica, revolucionario, que cumplió 10 años de muerto. Entonces, vamos a ver si podemos ver un poquito, un minuto, de las palabras del señor director Miguel Medina. El video que le enviamos, a ver, ¿qué número le colocaron aquí? Sí, ya, ya, lo, tiene, ¿Ya señor señor director, lo tiene señor sí. director. Adelante, señor vamos director, cuando usted lo tenga. Ahí estuvieron familiares, hijos, nietos familiares de Tancredo Vargas, pero también revolucionarios desde Santo Domingo vinieron a acompañar a las autoridades del recinto. Y bueno, es, expresiones de cariño, de talento, eh, poesía, se develó un, una foto, una fotografía que está al fondo del maestro Medina. Escuchemos brevemente al maestro Medina. Por mí, por mí especialmente, Centro Universitario Regional del Noroeste, URNE y hoy was Recinto San Francisco de Macorís. Buenos días a las autoridades de este recinto que también honran la memoria de uno de los maestros comprometidos de manera auténtica, con la lucha revolucionaria del pueblo dominicano, el profesor Narciso González Narcisazo y del revolucionario comunista internacionalista, y lo digo comunista de manera emocionada, internacionalista. Revolucionario auténtico y a toda prueba el hermano, porque no hay otra forma de decirle a Tancredo que no sea el hermano Tancredo Vargas. Aplausos. Buenos días a los familiares, a los hijos de Tancredo Vargas iguales tienen un gran compromiso con su pueblo con la patria porque ser pariente de Tancredo Vargas haber sido amigo de Tancredo Vargas haber sido compañero de Tancredo Vargas compromete de manera eterna a mantener y a practicar una conducta auténticamente revolucionario. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco de Macorís, su consejo directivo aprobó establecer una plaza a la memoria de nuestro Tancredo Vargas. Este lugar, que todavía no ha sido concluido puede declarar bueno, gracias. Muchas gracias, señor director. Emanuel Aquino recuerda que eh, Tancredo inició su actividad revolucionaria en, en, la, en sus acciones estudiantiles en la universidad, en la UAS, pero también fuertemente en los 12 años de Balaguer. Estuvo, estuvo detenido en la lucha, en los 12 años en la lucha por, por el medio millón. Participó activamente también sí. en esto. Claro que sí, y reclamando el arreglo de las calles, Franco Macorizana. Fueron partes de sí, las fue, luchas. Fue, fue muy de muy Murió a los 63 activo. años de un infarto fulminante. Miocardio. Así es. Murió de tiempo, del, joven. Miembro del Partido Comunista sí. Dominicano, de ya eh, desaparecido. Sí, de esos hombres que hacen falta hoy en día, porque vemos los nuevos dirigentes comunistas. Revo, como los nuevos que, revolucionarios. Yo le digo de eh, comunistas dolarizados. Ay, ay, ay, Miren, ay. señores, en la provincia de Duarte, eh, no sé si tú estás topado con operativos eh, de migración, sí. pero nada más recogiendo haitianos. Migración nada más es para, para los haitianos. Tenemos las imágenes ahí, señor director, la número 4. Porque eh, yo veo que solamente los operativos se hacen en contra de los haitianos. Son la mayoría y los que son invisibles. Va, va, va, vamos a escuchar. Pero no, hay de todos aquí. La mujer está mal. Yo te voy a llevar para Macorís, para el hospital. Ella está mal, casi muerto ella. Ella está mal. Yo te voy a llevar para ella, para el hospital. Entonces, ella está mal, mal, mal, mal. Ella está haciendo una limpieza para ella, yo... Que lleva a ella para Pero ella tiene documento, no? Ella, ella no tiene documento. Ella no tiene. Ella tiene documento haitiano. ¿Pero dominicano no? No. Bueno, el nombre tuyo es. ¿Eh? ¿El nombre es tuyo? A mí. Ajá. ¿Y el de ella? Ella te llama Roslen. Yo te voy a soltar el papel. ¿Tú tienes tu papel? Sí, ¿Y el día entonces? ¿Qué es lo que pasa? Ese molejo pasó un galleta mío ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? De Santiago ¿De Santiago? ¿Tienes tu papá? ¿De tu vas a pasar Sí, mi mamá por mí Se le va a chequear Hoy un viaje, se caigaron Y ahora le agarramos dos o tres Ellos vienen con ese camión no, nosotros, no, pero, nosotros perdón, perdón, nosotros, tienen, pero yo no sé de ellos, ah, pero tú puedes hablar de mí. Pero no pero, pero, sí, oye, mira, eh, tú me agarras el pie, usted me jalo así, qué? pero usted no puede maltratar a nosotros ¿cuándo? así. ¿A qué? qué no... Pero ellos no sé si pero lo vi, tienen. Yo puedo hablar de mí. Pregúntale yo no si hablar de, de mí, pero yo no podía hablar de los otros. Lo otro, bueno. lo ¿Qué lo que llevan para allá? Que Yo no sé si tiene. Ah, pues tú no sabes, ¿cómo que tú no sabes? ¿Es ¿Sí o no? Es abusivo porque le están dando golpes. Porque ellos tienen que preguntar primero por papeles, no vea, y no apiarlos por la mala. ¿Para dónde iban ellos contigo? A trabajar, a buscar el metal y eso. ¿Ellos tienen sus documentos, la mayoría? Ellos tienen casi todos sus su documentos y le están dando golpes. ¿Lo maltrataron aquí? Sí, le dieron golpes bajándolo del camión. ¿Es un abuso? La, la cosa, claro, un abuso. ¿De dónde tú eres? De Santiago. ¿Cómo es el nombre tuyo? ¿17 años? ¿Cómo te con eso? ¿16 años tú años? eso? es menor? ¿Eso menor? menor entonces? Sí. 16 menor entonces? ¿Para tú años. en el país? ¿Eh? Tú estás ilegal, no tienes los papeles. Sí. Lamentablemente, nuestro país es un circo. Porque si ustedes se fijan en esa frontera dominico-haitiana, ¿Cómo entran los haitianos eh? con y sin papeles, vacunados o no vacunados, con y sin mascarilla. Entonces el problema no es eh, eh, la sábana, eh, la fiebre está en la sábana, eh? vamos para la frontera. Esos hombres en vez de andar eh, autocalizando el tránsito y, y, y, y esos propios haitianos que, que muchas veces trabajando, que están, se vayan para la frontera a evitar eh, eh, esa, eh, eh, ese, ese despiparro que hay ahí en esa frontera eh, en, entre haitianos y dominicanos. Entonces yo no entiendo por qué, de verdad, y si la inmigración si de República Dominicana solamente está para recoger a haitianos, que hay muchísimos ilegales aquí de otras nacionalidades. ¿eh? Así que ahora yo vi a haitianos, hay que parecen más dominicano que yo. Bueno, decían algunos que tenían 16 años viviendo aquí. Dime tú. Y había uno de los que habló en el video también, parece que ese era el, el, el, el encargado, ¿no? De llevarlo a trabajar, el, no sé, el, el responsable de ellos. El que capataz, como se sí, le dice? Sí, que decía que por qué no preguntarle y primero pedirle la documentación y no entrarle a gol. Y lo está maltratado, eso está, está mal, eso está Entonces, mal. ¿eh? No, las reglas no deben ser impartidas a las fuerzas y con violencia, para nada se le quita de una vez la razón de ser ellos mismos las autoridades de migración quitan su razón de ser cuando actúan como animales utilizando la violencia Así no debe ser y la ley debe ser impuesta para todos aquí hay muchísimos chinos ilegales venezolanos colombianos un paquetón por donde quiera entonces deben también aplicar la ley a ellos otros que están también vamos a ver la imagen número dos, señor director otros que están tomando y aplicando la ley bueno a veces se le va la mano y a veces los ciudadanos no respetan a las autoridades, pero están realizando operativos donde quiera, es la DGC. Estas imágenes nos llegan desde Sánchez Ramírez, Cotuí, un operativo que han estado realizando en el día de ayer y hoy, temprano en la mañana, realizando, exigiendo... Por supuesto, cumplimiento de la ley, el casco, el cinturón de seguridad, respetar las luces, todo. Eso está muy bien. Lo único malo es que lo hacen hoy, mañana, y ya se olvidan y dura un paquetón de tiempo para volver a hacer los operativos. Deben aplicar la ley siempre, porque el dominicano se acostumbra a la ileg ilegalidad, que no debe ser. Todo el mundo debe andar de manera correcta. Eso es, es la DGC de, de Sánchez Ramírez aplicando las la violaciones a la 63-17, la ley de tránsito que rige aquí nuestro país. Igual está pasando en Tenares, en Hermana Mirabal, la provincia completa, Villatapia y Salcedo. Igual aquí operativos antes de ayer y ayer estaban en eso también. Bueno, está muy bien, eso nadie debe criticar lo que no, que, que no se haga. Lo que debe haber es una constancia y que no se vea como que en un momento, que nada más quiero que la ley se aplique. No puede ser así, la ley debe aplicarse siempre. Yo de, Tú ves cruzando que de repente, bueno, la me, o la dije, se... se le importa un bledo que pasen motoristas sin casco, sin nada. Sin ¿Cómo va a ser? Sí, sin placas y ¿Seguro? demás. Pero cuando montan los famosos operativos, ahí nada más que le interesa que la ley se aplique. Seguro. No, la ley debe ser siempre, todos los días, aplicarse la ley se está porque trabajando. pierde el sentido la ley también. Se está trabajando? Por operativo. Por operativo. Por operativo. Es que no son puede son Nadie quiere ser DGC. Nadie quiere ser, como ¿Cómo se le decía antiguamente, quiere? a mí. ¿Cómo que nadie?